Un saludo para todas esas gentes que me vienen por ahí. Este, un saludo acá de parte del Gavilán, de parte de aquí del Rincón, municipio de Aquila y estopil es aquí. Y este, la lucha es porque pues, aquí unos muchos se perdieron, nos los secuestraron, esa, esa gente y este, nos se, secuestros y nunca supimos dónde está el paradero. Entonces, esa es la lucha que hacemos porque no queremos que la gente se siga perdiendo, así nomás. Porque pues, uno está acostumbrado a hacerles novena, novena, pues un rosario. Pero no sabemos qué día se perdieron, como nomás las madres llorando, los hermanos llorando, y es triste y ánimo. Que si sí tengo muchas palabras que decir, pero en estos casos, pues casi uno se come lo que tiene que decir, nomás puros tragos de saliva. Pero si sí estamos haciendo la lucha para que no nos sigan desapareciendo, así nomás. Sí. Porque nosotros somos policías comunitarios, tenemos una lucha social. Esta lucha social no sabemos cuándo termine. Y nosotros los invitamos a todas esas personas que no quieren participar, nos estamos dando a conocer. Y nosotros estamos tratando de día con día, día con día, ir mejorando nuestro, nuestros movimientos. Yo soy de aquí y aquí estoy mirando muy bueno el trabajo que andamos haciendo, porque la pura verdad que ya no aguanta uno los delincuentes, que donde quiera aquí salen, que aquí lo quieren atrapar, y aquí y allí. Y todo, y aquí no hay ninguna ayuda de autoridades, el señor que había de ser a favor, pues es contrario. Amenazas. Es lo que has recibido, en vez de apoyo son amenazas que van a venir a desarmarnos. Sí, ah, que... si nos desarman, eso sería que el gobierno de es, CITA está probando que maten a uno a, a, así plenamente si nos desarman. Así, esta es frontera y es muy peligroso porque aquí los tenemos aproximadamente como a unos un kilómetro y medio. ¿Qué tanto es un kilómetro y medio? Caminando te llegan en media hora. Caminando, aquí están, están cerquitas, muy cerquitas. Si te descuidas, muere. por eso uno está despierto las 24 horas, no duerme, y el que se duerme no se despierta. Entonces, por eso andamos en la lucha que tenemos. Y le invito al pueblo que venga, que nos ayuden, la gente que no, como lo repetí ahorita, la gente que no quiere entrar, que. Que seamos malos los comunitarios, mentira, nosotros andamos por el bien, la fuerza, la, la unión es la fuerza Y mientras que no hay unión, pues qué vamos a hacer, entonces por eso es comunitario es pues, todo así puede salir adelante, y ahí como pueden ver, pueden ver todo aquí, pues los lugares están los pobres Está, Estamos jodidos, pero con ánimo, con valor, cabrón Para chingar a esos cabrones que nos andan agrediendo a Dios de ese crimen organizado Ahora la Esto.